Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver el editor de controladores. Este editor es un poquito peculiar porque para poderoslo explicar tenemos que hacer alguna cosita que no os he explicado todavía y que es un poquito compleja a lo mejor de entender ahora al principio. Lo que voy a hacer ahora... Va a ser crear un driver que es un controlador para poderos explicar esto, este editor y básicamente una manera de poder entender qué es un driver eh, podría ser eh, algo similar a lo que es una, una variable global dentro de nuestro eh, archivo de Blender, vale, eh, nosotros creamos una, un driver que va a contener un valor y ese valor lo podemos extrapolar, por ejemplo, a un montón de objetos en nuestra escena. Y recordar que objetos no solo son las mallas. Podemos llevarlo a luces, a cámaras, a eh, metabolas, a lo que queráis. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos esto? Si os fijáis, he preparado una pequeña escena con un plano y dos elementos. ¿vale? Y eh, lo que voy a hacer ahora es venirme aquí a escena y en escena voy a crear una custom property vale no voy a entrar a explicaros todo esto en qué consiste lo vamos a ver en su debido momento vale pero aquí podemos crear propiedades personalizadas y las podemos parametrizar de tal manera que yo aquí le voy a dar un nombre en este caso voy a decir que es una prueba vale y va a tener un valor entre 0 y 360, por ejemplo. Aquí podemos especificar el valor que va a contener. Se lo voy a dejar así tal cual está. Es para de hacer la prueba, nos, nos va a valer igual. Y con esto ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Ya entonces se nos genera esta Custom Property, ¿vale? Esta propiedad personalizada. Y ahora lo que voy a hacer. Va a ser sobre la, el, la custom property dar de botón derecho y copiármela como si fuera un driver. ¿Vale? De tal manera que lo tengo en el portapapeles o en la memoria, eh, esta propiedad. Ahora me voy a ir a mis objetos. Entonces, en el objeto, cono, lo que voy a hacer es, en el eje Z, botón derecho y pegar el driver. Y fijaros, ya empiezan a aparecer aquí. Y en mi objeto cubo, en mi eje Z de rotación, voy a pegar el driver, ¿vale? De tal manera que cada uno de estos dos objetos tienen eh, un driver, ¿vale? De esta manera nos va a servir para poder ver eh, qué es lo que nos muestra el editor de drivers, ¿vale? De controladores. Bueno, para que veáis una cosa chula, si yo me vengo aquí y manipulo esto, mis dos objetos están rotando en el eje Z en base a, a esta custom property que me he creado ¿vale? y que he pegado como un driver en los ejes. ¿vale? Bien, bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es el editor de drivers. El editor de drivers se utiliza para eh, gestionar cómo van a actuar estos drivers. Entonces, eh, lo que tenemos, eh, como en todos, es una zona de encabezado eh, y una región principal donde nos aparece también la barra lateral que sacaremos y esconderemos con la tecla N. ¿De acuerdo? Bien. En la parte superior tenemos, como habitualmente, el menú que nos va a servir para gestionar eh, las diferentes opciones que tenemos. Aquí no hay marcadores, son controladores. Entonces, lo único que tenemos son canales, que son los que tenemos aquí. Y fotogramas clave, que son los que se programen. ¿Vale? Tenemos... Nuevamente esta opción de aquí que ya vimos en, en el vídeo anterior, que lo que nos va a servir es para normalizar esta curva, ¿vale? Son opciones de visualización y esto de aquí exactamente igual que os expliqué en el vídeo anterior también. Esto nos va a permitir ver solo la acción del objeto seleccionado. Si yo ahora mismo está marcado, si yo lo desmarco, vemos tanto el driver del cono como el driver del cubo, ¿vale? lo vuelvo a marcar aquí mostraría las, los eh, huesos ocultos y, y objetos ocultos o a sea, los canales correspondientes a eso vale los errores esta parte de aquí lo que nos va a permitir es hacer una toma de referencia de una curva para poder manipular otra de acuerdo el embudo son los mismos controles que os acabo de explicar de visualización más algunos parámetros adicionales que también estuvimos viendo en otro de los vídeos anteriores de estos editores vale la, el punto de, de pivote y um, la edición proporcional de acuerdo luego ya en la región principal tenemos la región de canales donde se nos van a presentar los diferentes controladores que tenemos sí, los diferentes controladores que tenemos o drivers y si os fijáis, eh, una vez que he hecho clic en, en, en el driver en cuestión, se despliega aquí una nueva pestaña de drivers. Y aquí podemos gestionar este driver, ¿de acuerdo? En la parte superior, los valores que tenemos aquí no obedecen a fotogramas ni a tiempo. Esto lo que obedece es al valor que tiene nuestro driver ¿vale? o nuestro, nuestra custom property. De hecho, no sé si os estáis fijando. Tenemos aquí una línea punteada que parece que está en el 0, 0. Realmente está en el valor 1, 1. Si hago un zoom aquí, lo veremos. ¿Vale? En el 1, 1. Y según yo varíe esta, este valor, esa, esos ejes varían. ¿vale? Nos están marcando la posición en la que se encuentra nuestro valor actualmente. De acuerdo. De esta manera, más o menos, tenemos una visión general de cómo funciona este editor. Eh, toda la gestión con, con los drivers y demás lo vamos a ver mucho más en profundidad cuando lleguemos a la zona de animación y rigging. No es el único sitio donde se utilizan, pero sí donde con mayor asiduidad se suelen utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleguemos a esa parte, veremos una sección dedicada a los controladores, cómo trabajar con ellos, cómo manipularlos, etc. ¿De acuerdo? La manera de hacerlo sería desde este editor que os estoy enseñando. Con esto hemos visto este editor. Este vídeo ha sido muy cortito. No, no da para mucho más. En el momento en el que lleguemos a la zona de animación y empecemos a hablar como cómo trabajar con todo esto, ya veremos mucho más en profundidad todo, ¿no? Pero para conocer lo que es el editor es más que de sobra. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.